Hola a todos. En este vídeo os voy a explicar lo que son los multiplexores. Un multiplexor es simplemente un circuito selector. Recibe varias entradas y podemos seleccionar una de ellas. Esa es la que pasará a la salida. Por ejemplo, en este multiplexor tan sencillo que tenemos aquí, tenemos dos entradas que he llamado X0 y X1. Son dos señales independientes, cada una de un bit. Hay una salida que he llamado Y. Entonces, lo que hacemos es seleccionar o bien la señal X0 o bien la señal X1 y esa señal seleccionada es la que saldrá por la salida Y. Para saber o decidir o establecer cuál es la señal que debemos seleccionar, tenemos esta otra entrada, S, que es una señal de control o una señal de selección. También es de un bit. Si esta señal vale 0, entonces se selecciona la entrada de peso 0, es decir, x0. Sin embargo, si esta señal vale 1, entonces se selecciona la entrada de peso 1, que es x1. Por lo tanto, podemos seleccionar una de las dos entradas. Si hacemos una definición un poquito más eh, formal sobre qué es un multiplexor, podemos decir que es un circuito combinacional, es decir, que tiene una salida que depende de los valores instantáneos de las entradas, vale, no tiene memoria, y que además eh, tiene 2 elevado a n entradas y una salida, donde n es un número entero, 1, 2, 3, etc. Por lo tanto, las entradas de datos son estas 2 elevado a n entradas que os he mencionado, que vamos a llamar con la letra x y un subíndice entero, 0, 1, 2, 3, etcétera Luego tenemos en entradas de selección que hemos visto que llamábamos S con un subíndice también, 0, 1, 2, etcétera Y de manera adicional podemos tener también una entrada de habilitación o de activación llamada en inglés Enable, que por cierto en el ejemplo anterior no lo, no lo he puesto para que resultara más sencillo, pero que normalmente los multiplexores sí tienen esta señal. Ahora os explico para qué. Y luego solo tienen una salida. ¿Cómo funciona un multiplexor? Ya os he dicho que es un selector. Por un lado, la señal de enable, es una señal de un bit, funciona como una especie de interruptor. Si el enable vale 0, entonces el multiplexor está apagado y la salida siempre vale cero, independientemente tanto de las entradas de datos como de las entradas de selección. Entonces encendamos el multiplexor, hagamos que enable valga 1. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se produce la selección? Bien, las entradas de datos ya hemos visto que tienen un subíndice. Entonces, las entradas de datos están numeradas desde el 0 hasta el 2 elevado a n menos 1. Es decir, 0, 1, 2, 3, 4, así, etcétera, hasta el último valor. De tal manera que en total tenemos 2 elevado a n entradas como máximo. Sin embargo, las entradas de selección solo tienen n estos n bits están codificando en binario puro un número y ese número, si lo pasamos a base decimal, es el número de la entrada de datos que va a quedar seleccionada y que por lo tanto va a salir por la salida y. Las otras entradas quedarán ignoradas independientemente de su valor. Por lo tanto, si la entrada seleccionada vale 0, la salida valdrá cero. Y si la entrada seleccionada vale 1, la salida vale 1. Vamos a ver un poquito más dos ejemplos. El multiplexor más sencillo es este de aquí, un multiplexor de 2 a 1. Tiene dos entradas de datos. ¿vale? Eh, aquí vemos una entrada de plantada, este 0 indica que esta es la entrada de peso 0 y esta es la siguiente, la entrada de peso 1. Entonces a cada una de las entradas le he conectado una señal digital de un bit, X0 a la entrada de peso 0 y X1 a la entrada de peso 1. Este otro puntito se le indica la entrada de selección. Como solo es una única entrada, un único bit, la he llamado también S0. Y por último tengo aquí la señal de enable. Esta es la salida. Bien, pues esta es la tabla de verdad que implementa este circuito. Por un lado... Si la señal de enable vale 0, os he dicho que independientemente de las señales de entradas de datos o la de selección, la salida vale 0. Aquí esta X significa que son valores don't-care. Nos da igual si es 0 o un 1, es un valor comodín. Sustituye tanto al 0 como al 1. No lo confundáis con el nombre de la entrada de datos. Fijaos que esta X, X1 o X0 es una X cursiva, porque es una señal. Y esta es una X recta porque es un valor donker. Por lo tanto, enable apagado, salida 0. Ahora encendamos el enable, por lo tanto, enable a 1. Lo que hacemos ahora es ver el valor de la señal de selección. Si la señal de selección es 0, significa que voy a seleccionar la entrada 0 del multiplexor. Es decir, la señal Y, la salida, va a coincidir con la de la entrada X0. Si esta entrada de X0 vale 0, la salida vale 0. Y si X0 vale 1, la salida vale 1. Independientemente de lo que valga la otra entrada, que es ignorada. Ahora pongamos la señal de selección a 1. Entonces, en este caso, la entrada seleccionada es la número 1. Si vale 0, la señal X1, la salida vale 0. Y si vale 1, pues la salida vale 1. Si ahora multiplicamos por 2 este multiplexor, tendríamos un multiplexor de 4 a 1. Ahora tengo 4 entradas. Esta de aquí es la número 0 y las otras están numeradas 1, 2 y 3. ¿vale? Solo ponemos el 0 por ahorrar, pero se entiende, una vez que indicamos cuál es la número 0, que las siguientes van de 1 en 1. A cada una de esas entradas conectamos una señal de datos, x0, x1, x2 y... Y X3. Ahora, como tengo que seleccionar cuatro entradas, necesitamos una señal de selección de dos bits. ¿vale? De esta manera que tengo el bit 1 y el bit 0. Recordar que este número está expresando en binario puro un número de 0 a 3. Por lo tanto, vamos a poder seleccionar una de las cuatro entradas. Y por último, la señal de enable, que siempre es un bit. Por último, la salida Y. Entonces, enable apagado, me da igual lo que valgan las entradas de datos o las de selección, la salida vale cero. Enable encendido, pues ahora tenemos que juntar la señal S1 con S0, son dos bits, dos bits en binario puro representan un número en base decimal de 0 a 3, por lo tanto, si vale 0, 0, estoy seleccionando la entrada X0. Si x0 vale 0, la salida vale 0. Si x0 vale 1, la salida vale 1. Y las otras son ignoradas, valores don't care. Ahora, señal de selección 0, 1. Este número en binario 0, 1 representa el valor de decimal 1. Por lo tanto, seleccionamos la entrada de peso 1, x1. Que vale 0, la salida vale 0. Que vale 1, la salida vale 1. Señal de selección 1, 0. 1, 0 es el valor decimal 2 y por lo tanto seleccionamos la entrada de peso 2, que es x2. ¿Qué vale 0? La salida es 0. ¿Qué vale 1? La salida es 1. Y por último, señal de selección 1, 1. Por lo tanto, seleccionamos la salida, perdón, la entrada 3, que es la llamada x3. ¿Qué vale 0? Vale 0. La salida, si vale 1, vale 1. En resumen, multiplexor. Es un circuito selector. Fijaos cómo las entradas de datos, eh, si yo las numero, siempre las numero empezando en cero y tengo un total de 2 elevado a n, es decir, una potencia perfecta de 2. En este caso, 4 es 2 al cuadrado. Podría tener 8, o podría tener 16, o podría tener 32. Todos los multiplexores tienen una salida. Y por otro lado, el número de bits que corresponden a la señal de selección o de control es N. Por lo tanto, el número de entradas, 2 elevado a N, número de bits de selección, N. Bien, hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado.